se ponen de moda cosas que ya tienen muchísima historia. Por ejemplo, en la Antigua Roma ya tenían una especie de newsletters, que ahora se han puesto de moda, pero como veis vienen desde hace muchísimo tiempo. Estas newsletters en la Antigua Roma se llamaban Acta Diurna. No las enviaban evidentemente ni por Akuma Mail ni por Mailchimp, sino que las grababan en metal o en piedra y las dejaban en espacios públicos, de forma que cualquiera que pasara por ahí pudiera enterarse de las noticias y anuncios relevantes. Y es que la necesidad de comunicar es algo que ha estado siempre y es innato realmente a la esencia humana. Vemos algunos protoperiódicos en muchas zonas del mundo en etapas muy tempranas, como los boletines de la corte de la dinastía Tang en la China del siglo VIII o las noticias cripte que lanzó el gobierno veneciano en el 1556 y que distribuían a cambio de una pequeña moneda llamada gaceta. Pero la revolución de la comunicación llegó en el 1450, cuando Johann Gutenberg introduce una tecnología totalmente revolucionaria para la época, la imprenta. Esto cambia totalmente las reglas del juego, ya que permite crear libros o cualquier tipo de comunicación escrita de una forma mucho más escalable, sin necesidad de copiar a mano una y mil veces el contenido de que queremos distribuir. En los 50 años posteriores a la llegada de la imprenta, se pusieron en circulación unos 500.000 libros, que salieron de unas 1.000 imprentas de toda Europa, popularizando la libertad de intercambio de información y revolucionando la forma en la que se distribuye el conocimiento para siempre. Gracias a la rápida difusión de la imprenta, en 1605 aparecería el primer periódico del mundo, un medio alemán creado por Johann Carolus. A partir de este momento empezaron a surgir periódicos en todas las partes del mundo. Con la revolución industrial vendría un gran empujón para la prensa, ya que trajo consigo muchas mejoras en las imprentas. En el 1814, el periódico londinense The Times compró una imprenta capaz de realizar hasta 1.100 impresiones a la hora y fueron capaces de adaptarla para que fuera capaz de imprimir en las dos caras del papel. Estas y sucesivas innovaciones fueron haciendo que los periódicos se hicieran cada vez más baratos y con ello estuvieran disponibles para una mayor parte de la población. En 1836 vería la luz La Presse, el primer periódico realmente barato gracias a la introducción de anuncios entre sus hojas, logrando así un modelo de negocio que ha perdurado hasta nuestros días. El primer servicio de noticias online llegaría muchísimo después, en 1974, y se llamaría Plato News Report pero tendríamos que esperar hasta 1980 a ver la, la edición digital de un periódico tradicional. En julio de ese año, The Columbus se uniría la red CompuServe y dos años después se unirían también otra docena de medios de los Estados Unidos. En los últimos años, los periódicos de todo el mundo están viviendo sus momentos más compulsos y complicados debido a su resistencia a la digitalización y su poca predisposición para adaptar su modelo de negocio. Sin embargo, algunos grandes medios como The New York Times han sido capaces de adelantarse al resto adaptando su modelo de negocio a la era digital y consiguiendo cambiar su balanza de ingresos para que el canal digital sea su pulmón de crecimiento. Solo en 2019, The New York Times consiguió captar un millón de suscriptores a su canal digital, suscriptores de pago, ¿vale? sumando así un total de 5 millones de suscriptores y consiguiendo doblar sus ingresos en el canal digital en apenas 4 años, llegando a los 800 millones de dólares. Estos 800 millones de dólares del canal digital ya suponen casi el 50% de los 1.740 millones de dólares que factura al año. Esto ha abierto los ojos a multitud de medios en todo el mundo. Y ahora empezamos a ver la carrera por la transformación digital real de los medios de comunicación hacia un modelo de negocio más basado en las suscripciones. Algo que ya llevan haciendo algunos medios en España, como pueda ser el caso del diario, ya desde hace un tiempo, y que ahora estamos viendo en medios de todo tipo. Y ya lo decía Jeff Bezos, incluso antes de comprar el Wall Street Journal,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 Hola, soy José Carlos Cortizo, pero todo el mundo me llama Corti. Y antes de meternos en faena, quería recordarte que, además de en este podcast y en Product Hackers, también me encontrarás echando un cable en Fotografía e-Commerce, un estudio de fotografía y vídeo para tiendas online, y hablando de podcasting en tribucasters.com, el podcast para los podcasters. Hoy hablamos de comunicación para startups y empresas tecnológicas, y para ello contamos con dos cracks como son Esther Molina y Ana Sepúlveda. Dos periodistas que participan en distintos medios y además son las fundadoras de Wildcom, una genial agencia de comunicación que nos llevan un buen tiempo echando un cable en Product Hackers a salir en medios y tener un mayor alcance. Con Ana y Esther repasamos aprendizajes de comunicación para startups, la historia de su empresa, algunos de sus aprendizajes, errores típicos que cometemos las startups y empresas tecnológicas a la hora de comunicar y muchísimo más. Así que sin más, adelante entrevista con Esther Molina y Ana Sepúlveda de Wildcom. Bueno, hoy vamos a hablar de comunicación en startups y en empresas tecnológicas y en empresas en general. Y para eso tenemos a dos personas que nos están ayudando a nosotros en Product Hacker. Y bueno y desde que curramos con ellas y con su equipo, esto sí está siendo otra cosa, está siendo la leche. Sí, sí. Que son Ana Sepúlveda y Esther Molina, cofundadoras de Welcome. Chicas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros. Por Muchísimas invitarnos. gracias por invitarnos. Nada, un placer. Encima nos acompaña Lorena Corona, que es la, eh, mi mano derecha aquí en marketing y es la que se come todos los marrones y las cosas de verdad, la que curra. Yo simplemente... Bueno, bueno, ¿eh? <risa> Pero vamos a aprovechar un poquito a, uno, a revisar todo esto de cómo, cómo hacer comunicación startup y además aprovecharemos a hacer nuestras preguntas. Oye, claro. Para nosotros es una masterclass. Claro, También a ver para, qué aprendemos, ¿no? Para, para ahí, ahí. Bueno, como siempre, al empezar, contarnos vuestra historia cada una de vosotras antes de montar WildCom. ¿Qué, qué andabais haciendo? Pues mira, eh, en realidad eh, es casi más interesante contarte, eh, luego te vamos a especificar los inicios de Wildcom, pero al final eh, justo antes de Wildcom, Ana y yo ya éramos amigas, de hecho nos conocimos en las primeras prácticas de verano típicas en la universidad eh, por el año 2010, eh, las dos acabamos en, en la cadena COPE, en el vale. programa por aquel entonces, era las tardes con Cristina, que era el magazine de la tarde sí. con Cristina López de que, que fue, en mi caso, pues, con la primera persona con la que hice algo de radio con, con ella que es la presentadora la directora y, y al final la más visible ¿no? porque mm. es la que habla delante del micro pero con el equipazo que hay detrás que se mantiene a día de hoy que hoy en día es el equipo del fin de semana de COPE y en producción liderado por Marcio Ortega a la que tenemos muchísimo cariño Ana y yo y la mandamos un saludo desde aquí eh, y entonces ahí empezó todo porque bueno a partir de ahí empezamos a hacer cada vez más cosas juntas. Sí, o sea yo creo que ahí fue cuando nos conocimos y desde Después de eso, cada una volvió un poco a sus carreras, ¿no? porque mm. sí que es verdad que yo estaba en tercero de carrera. Esther, yo creo que estaba en sí, cuarto no, quinto sí, también, por ahí, o quinto también por ahí y terminamos la carrera. Y sí, que es verdad que estuvimos haciendo cosas como un poco por separado, ¿no? Y mm. además recordaréis eh, que fue el año de la crisis, ¿no? Sobre todo 2012, sí. cuando salimos nosotras. Entonces, bueno, hicimos cosas como por separado y yo estuve viviendo fuera y una vez volví, mm. además fue justamente cuando volví, eh, empezamos a hacer. EmprendeTech, es verdad, que fue cuando se creó el programa de radio que hemos tenido en común todos estos años, mm. que ahora ha evolucionado y se llama Pymetech y está en la agencia EFE, que por entonces estaba en Gestionar Radio. Entonces así empezó un poco todo, ¿no? Y el programa era de dar visibilidad a las startups que mm. por aquel entonces la palabra emprendedor y la palabra startup era algo como, como raro, alienígena. Raro, sí. La palabra emprendedor todavía, porque se empezaba a hablar por aquel entonces de pues eso emprendedores los tenían como héroes, que dejaban lo que estaban haciendo y se dedicaban a luchar por sus sueños y era gente que básicamente redirigía un poco sus carreras, ¿no? que sí. era un poco cíclico, se repetían todas las historias que yo recuerdo del, del principio. Y como decía Ana, empezó en Gestiona. Desafortunadamente, Gestiona es una de las víctimas de esta crisis de los medios de comunicación, sí. A día de hoy no existe, ha cerrado definitivamente y y estaba en el mismo edificio en el que estaba la COPE. Por aquel entonces compartían, estaban en la planta, no recuerdo, tercero o cuarto. Y yo seguía haciendo colaboraciones en, en COPE. Se acabó nuestra beca, como dice Ana, ella se fue a vivir fuera. Yo seguía haciendo pues, alguna colaboración en COPE. Estaba, había tocado ya alguna cosita de producción también audiovisual, en televisión, en Globo Media. Que fue igual, un golpe de suerte en el que aprendí muchísimo muchísimo justo antes incluso de este verano de 2010 entonces ya nos llamaba mucho la atención y concretamente lo que estaba contando Ana lo que hoy es Pymetec que estaba en gestiona pues sencillamente yo estaba un poco cansada de que en COPE me dieran bola muy poquito diríamos siempre me limitaban a bueno tienes la voz muy bonita pues vamos a vas a leer los mensajes de los oyentes que es una cosa que me divertía muchísimo y a la que tengo mucho cariño pero yo siempre tenía ganas de hacer no más, decía joder no, no lo entiendo, me reunía con un montón de gente oye yo puedo en algún momento incluso eh, lo típico que, que los presentadores oficiales se van de vacaciones de verano no y, y entonces ahí necesitan voces pues con un poco más de, de energía, un poco sí. nuevas, siempre me postulaba de alguna manera y nunca, <risa> nunca bueno, el caso es que de hecho estuve también colaborando en un programa súper divertido que se hacía con Fernando Martín y Jimeno, eh, los de Cadena 100, eh, que se llamaba De Higos a Brevas. Bueno, pues un poco por, por aquel entonces con todo ese batiburrillo me harté un poco, me subí a Gestiona, que me llevaba muy bien con la directiva de vernos en los pasillos, básicamente. Y me fui a Gonzalo Estefanía y le dije, mira, yo tengo un programa de emprendedores para gente que no, sea, no solo sea emprendedora y tengo las voces, tengo el equipo y tengo las ganas. Y solo necesito que, que me digas que sí. Y me dijo sí, adelante. Ay, qué guay, ¿no? Qué buena actitud, <risa> me encanta. Y, y emprendió, nació, emprendió. Exacto. Nació EmprendeTech por aquel entonces, que dio una de las mejores picos de audiencia a, a gestión en la franja que nos pusieron del fin de semana y un año después, eh, es un poco más complicado todo pero básicamente un año después pues nos llamó la agencia F para hacer exactamente lo mismo uh -huh. pero en F Radio y tuvimos que cambiar el nombre evolucionó empezó como un emprendedor que al final si todo sí. le va bien pues se puede convertir en una pyme era un poco <risa> un juego de palabras así que ahora es Pymetec. vale y, y de ahí ya eh, una pregunta de todo esto ¿cuál era o sea teníais una como ya obsesión por mundo startup o sea teníais ¿Veíais algo ahí o, o, o, o, o porque caísteis ahí con, con esta historia que habéis contado, luego habéis seguido? Yo creo que sí. ¿no? Yo creo que desde el principio sí que nos interesaba mucho el mundo este de la creación de cosas propias, ¿no? de la creación de tu propio camino, de la innovación, de la tecnología, que al final yo creo que la startup es innovación. O sea, siempre lo que te da es eso, es tecnología, innovación, cosas nuevas, cosas que no se han visto. Entonces yo creo que eso siempre nos llamó mucho la atención. Yo de hecho estuve después en la revista Emprendedores, entonces seguí teniendo mucha relación con, con los emprendedores y con este mundo un poco de las startups y, y demás. Y a raíz de eso yo creo y de tener tanto contacto con startups, con emprendedores, con empresarios, empresarias, inversores, inversoras pues surgió un poco Wildcom después, que si quieres ahora os contamos mm. cómo a fue. Adelante, adelante. <ríe> pues sí, de hecho, eh, ¿qué pasaba? Eh, que venía mucha gente, muchos emprendedores, muchas startups, a veces acompañados de agencias de comunicación, a veces de forma particular por su cuenta al programa y que lo hacían tan mal en comunicación. Eh, cometía muchos errores que eran súper básicos, eh, que si eres periodista y estás un poco en contacto con las redacciones de los periódicos y en general eh, un poco conectado con el mundillo de los medios, pues es que no, no cometes porque lo das por hecho, ¿no? Y claro, nos lo dimos veíais clarísimo. Todos los días. Y dices, no puede ser. O sea, como algo tan, tan básico, podríamos decir, tantos errores que yo creo que a día de hoy empiezan a cometerse menos, pero cosas tan básicas como, pues vienes al programa y no sabes si es un, un programa grabado o en directo, yeah. eh, no sabes eh, ni cómo se llama la presentadora cuántas veces me habrán llamado Elena o Eva O Eva. o sea, cualquier Hola, cosa Eva, sea, Hola Eva, ¿qué tal? Esther. Bueno, soy sí. Esther oh, qué eso, eso queda mal. O sea, todo, todo este trabajo de campo que, que es lo, lo primordial que tienes que hacer justo antes de conseguir entrevistas en los medios que es lo que afortunadamente os está pasando a, a vosotros, pues no lo hacían ¿no? y muchas veces como digo, eh, los emprendedores no tienen por qué saber de comunicación. Claro que no, o sea, no claro. es tu terreno. Pero hombre, si eres una agencia de comunicación, tienes que saber eh, cómo contactar a los periodistas, cómo mantener la relación y, y cómo llevar a cabo esa diferenciación que no existía eh, por aquel entonces y yo creo que hoy en día sigue sin existir. Entonces se nos ocurrió montar un taller de comunicación para emprendedores y para empresas que quisieran bueno, pues escuchar algunos consejos sobre cómo no cometer errores cuando querían eh, acudir a los medios de comunicación y conseguir entrevistas. Sí, o sea, fue un poco por eso. os hemos contado fuera de micros y es que eh, todos esos errores que a nosotras nos parecían como descomunales, realmente los emprendedores no los veían. Yeah. Y lo más grave es que tampoco sus agencias de comunicación o la gente que les llevaba la comunicación tampoco eran muy conscientes. Entonces montamos este taller que fue genial. La sí. verdad que... por ahí por internet, tuvo sí. muchísima repercusión también, se llama Claves de Comunicación. Sí, estuvo, vamos, el aforo lo completamos, mm -hmm. eh, se quedó gente con ganas de ir, pero ya no podíamos meter a más gente. Y fue una jornada de un día... Muy, sí. muy intensa, porque empezamos desde por la mañana hasta las 8 de la tarde prácticamente, sí, porque parar, ese primer taller eh. fue muy, muy intenso. Pero fue genial. Y tengo que decir, esto me apetece mucho decirlo porque... Bueno, eh, al final es un mundillo que es muy grande, pero realmente nos conocemos todos mucho. Y yo veo eh, compis y gente con la que me llevo muy bien que ahora abanderan un poco la causa de no, yo pongo en contacto, yo soy el que pongo en contacto a las startups y los medios, que en algunos casos es verdad, pero no. Eh, hace 10 años prácticamente las nada, que. No, hace 10 años nada. no, perdón, hace 10 años nos conocimos tú y yo, hace menos. Wildcom tiene 3 años de vida. Hace tres años eso no era tan común, y, y realmente, pues yo creo que fuimos un poco ahí pioneras en cuanto a eh, cómo conectar periodistas y y startups o emprendedores y cómo formar sobre todo a, a la gente, nosotras en ese taller llevamos a tres periodistas con los que nos, lleva, nos llevamos muy bien, si es que por eso va bien guay, como al claro. final bueno, se establece una relación de confianza con, con los compañeros, a muchos de ellos les conocemos, tenemos un trato prácticamente todas las semanas, pero a otros no y eh, estos eran mira, Daniel eh, lo voy a decir, Dani Acevedo de Cadena 100 para que contara cosas de radio Enrique Obrero de Informativos Telecinco para que contara cosas de tele y Javier Calvo del Economista para que contara cosas de prensa. Y, y todo eso lo que digo con millones de ejemplos de errores, todos eran nuestros que nos habían pasado y, y bueno fue muy bien. Claro, es que todos eran ejemplos reales. Entonces claro. para los emprendedores al final es como muy ilustrativo no porque claro. tú estás viendo emails reales de que nos están llegando a nosotras y cuando lo ves desde fuera yo creo que sí que te das un poco cuenta de… Quizás no está tan bien, ¿no? Sí, Quizás sí. se podría hacer de otra forma. Sí. Entonces, nosotros llevábamos eso, notas de prensa, emails reales, eh, gente que nos había contactado por WhatsApp o por cualquier medio posible, porque eso pasa, eso pasa mucho además, sí. consiguen tu teléfono y de repente te contactan wow. así sin previo aviso por WhatsApp como si te conocieran sí. de toda la vida, ¿no? Y hay que tener cuidado con esas cosas. Sí. Entonces ahí también conocimos a muchas startups y nos dimos cuenta que había esa necesidad de… Necesitamos esa agencia de comunicación o esa persona ¿no? que nos acompañe en este camino de los medios de comunicación, que es bastante complejo, sí. que aunque no lo parezca, no es fácil. O sea, Lo estábamos hablando antes, aparecer en un medio de comunicación es muy complicado. Ahora mismo hay… Miles de notas de prensa al día. O sea, ¿no os imagináis los buzones, por ejemplo, de Pimetec? Mm. Yo recibo entre, porque bueno, luego os contamos un poco la actualidad y qué hacemos más o menos ahora, pero mm. entre el País Retina, Forbes, eh, Pimetec y una colaboración que yo hacía en televisión española hasta este año en el programa Emprende, recibo como 100 notas de prensa al día, sin exagerar. Wow. Entonces, el filtro empieza por el asunto del email, o sea, algo tan, tan obvio y tan directo. Nota de prensa, sí. o sea, el típico eso asunto, nota de prensa, dos puntos, tal. Muchas veces ya, eso. Eso ya, ya, lo, ya te lo cargas, ¿no? Y dices, me vas a contar un rollo. Eso es. O sea, tiene que ser… Eh, bueno, aquí daría para otro programa con consejos de cómo atraer la atención de los periodistas. Pues evidentemente tiene que ser un titular súper llamativo, pero no inventado, que a veces hay una fina línea que separa la imaginación de la realidad siempre tiene que estar eh, ligado a, a la realidad. Lo que pasa que, bueno, es verdad, pues ahí está el mensaje innovador que al final va a hacer que ese correo de entre los 100 que me han enviado a lo largo de todo el día vaya directamente a la papelera, o sea, lo considere casi spam, o me dé por abrirlo. Y a partir de que abrimos el email eh, empieza otra aventura. Pu pueden pasar también sí, sí, millones sí. de cosas. Puede haber un cuerpo de texto que realmente te apetezca seguir investigando y abrir el archivo adjunto, que ojalá venga en Word. O sea, cosas tan obvias ¿Por qué en Word? Pues porque hay compañeros y, jolín, al final es lo mejor que te puede pasar, que copien y peguen literalmente tu nota de prensa. Ojalá todos lo hiciéramos, ¿no? Y sobre todo para la gente... Perdón, ojalá todos lo hiciéramos. Eh, a ver si se me entiende bien. Eh, poniéndome del lado, me pongo la, la gorra que diría un jefe mío de, a, de agencia de comunicación. Claro. Ojalá copiaran y pegaran literalmente mi nota de prensa. La realidad la es La cara es que del periodista Eso es, es la cara otra. del periodista es otra. O sea, pues un buen periodista, lógicamente, se va a leer la nota de prensa, va a investigar si ya ha salido en internet en otros medios de comunicación va a investigar el recorrido un poco va a investigar el equipo que hay detrás en fin va y, va a a toque, de ¿no? y va a darle su toque no normalmente y darle su toque efectivamente pero pues, pues mira, otro consejito, siempre adjuntar las notas de prensa en formato Word, porque es mucho más fácil para un medio que, que suela eh, copiar y pegar casi literal la nota que si lo adjuntas en PDF, que parece, joder, es que en Word, es como, qué que, que, que chabacano, ¿no? Que... Sí, totalmente, ¿eh? o sea, no, pues, es un buen consejo porque te sale de primeras, ¿no? Decir un PDF que no se puede, en plan, no se te va a mover sí. el texto. Sí, sí. claro, es que también si hay que tener cuidado vida, con no, eso. Claro, sí, si claro. Eh, bueno, es que más sabe <ríe> es de mundo, pero eh, si te da mucho apuro enviarlo en Word y no te terminas de fiar venga pues envíamelo en Word y en PDF claro ¿no? pero es mucho mejor en Word de verdad mucho más efectivo sí y un poco por todo esto que os estamos diciendo conocimos a muchas startups y dijimos jolín pues igual sí que podríamos generar ese valor ¿no? que nos están pidiendo un poco desde fuera porque al final fue que nos lo nos lo pidieron prácticamente ellas a nosotras, ¿no? en sí. plan Jolín, pues nos gustaría que vosotras, que nos estáis dando estos consejos, que nos estáis diciendo cómo hacerlo, nos ayudaréis con la comunicación de nuestras empresas. Y ahí surgió la idea de crear Wildcom. Fue un poco orgánico y natural, yo claro, creo, todo. En el, en el taller, yo recuerdo que algunas de hecho tengo a varias personas a la cabeza que, que lo daban un poco por hecho en plan pero atrás sois una gente y decíamos no, no, no, no, no lo que pasa es que bueno nos hemos juntado justo para hacer esto y a raíz del taller como está explicando Ana claro, nos sentamos y dijimos si sí, igual deberíamos crear algo porque es verdad que nos están tenemos como clientes antes de empezar a montar esto es una frase que he repetido en alguna charla en plan Welcome nació porque tenía clientes antes de constituirse eso era una excusa super guay, eso es súper sí, guay eso sí. es eh, y, y a día de hoy seguís estáis en Welcome ayudáis a estar a hacer su comunicación, entre ellas, por ejemplo, los chicos de Minimalist, por que ejemplo. son a quien, quien nos presentaron, sí. a nosotros, que, desde sí. que estamos, ahora salimos. Gracias, de, de verdad, <risa> muchas gracias. Pero además, sois periodistas en activo, que sí. lo habéis dicho, no pero ¿en qué sitios estáis trabajando? Pues yo creo que es un valor añadido muy fuerte sí. que conoce. estáis dentro es, del sector. Es el valor diferencial de Wildcom. No existe a día de hoy que yo sepa, tengo localizada bueno a unos compis que hacen algo parecido a lo que hacemos, y yo creo que lo hacen muy bien, que uno de ellos está en activo en un medio de comunicación. Pero nosotras estamos, como lo he dicho, eh, colaboramos con el País Retina, colaboramos con la revista Forbes, eh, y tenemos Timetech como decía, eh, programa de la Agencia EFE de Innovación, Startups, Emprendimiento y Tecnología. Y esa colaboración que yo hacía hasta hace unos meses en el programa Emprende de Televisión Española y que, y que voy a hacer de forma súper puntual porque ahora mismo, pues desafortunadamente, no tengo tanto tiempo como tenía claro. hace dos años. Mm. Pero al final yo creo que un poco también va con las relaciones ¿no? que tienes con esos mm -hmm. con esos medios, con esos periodistas que las vas construyendo pues por esas colaboraciones, porque les conoces, porque has trabajado con ellos o porque estás trabajando con ellos. Y eso es fundamental, mm -hmm. es que al final es, es algo humano. ¿no? Si tienes una buena relación con el periodista, ya por el hecho de tener esa buena relación, mm -hmm. quizás tu nota de prensa pase el primer filtro. Claro. Claro. Y eso es muy importante. Sí. Y las relaciones no se construyen de un día para otro. Las relaciones se construyen con muchísimo trabajo y conociendo muy bien a la gente, mm. sabiendo lo que buscan, lo que quieren, lo que, de lo que escriben. Porque esto también es importante. Es. A un periodista que escribe de emprendimiento eh, le llegan noticias de salud. Sí, pues cuadra, es sí. absurdo, ¿no? Sí. Todavía no. si sí es, bueno, sí es un invento... Claro, no me refiero de salud de una enfermedad. Sabe, o... sí, sí Y luego... Eh, un poco con, con lo que estaba contando Ana eh, y esta diferenciación, no existen periodistas en activo en este momento que tengan agencias tenemos súper detectado, como te decía que ese es el valor diferencial de welcome y por eso va tan bien, es que se retroalimenta constantemente eh, pues al final, no solo por la relación de confianza que claro que tenemos pero un poco también lo que estaba diciendo Ana, es que sé quién es el periodista de Business Insider que acaban de fichar, que además se coincide. Cidio Colén en la bolsa que se llama Héctor Chamizo al que mando un saludo desde aquí que es un tío estupendo eh, conocemos muchos freelance que están en muchos medios que yo creo que eso también es, es fundamental freelance como nosotras o sea bueno pues, pues son son truquitos y, y atajos digamos eh, honestos esta palabra me gusta mucho porque en este mundo hay mucho vende humo muchísimo y es algo que no soportamos eh, los detectamos pero vamos como no sé eh, es muy fácil setas. detectar a un vende vendehumo <ríe> sí sí que, que bueno que hay, que hay que saber detectar a tiempo, sobre todo si eres una startup, porque lo que estábamos hablando también fuera de micros no yo no me fiaría de alguien que, con el que vayas a empezar una campaña de comunicación y que te diga yo te prometo que vas a salir en cinco medios ¿en cuáles? en X, en Y, en A hostia, pues sospecha porque algo raro hay, o lo ha pagado o es su primo el que lleva el medio o su pareja, o tiene un amiguete dentro que están haciendo ahí negocio o eh, te está viniendo te está vendiendo como comunicación lo que al final va a ser un Branding Content, que está muy bien y es legítimo también, pero es contenido patrocinado, es, distinto, es contenido ¿no? pagado. Nosotras es que yo creo que desde siempre hemos apostado por el periodismo sí, y por la ética sí. en el periodismo, entonces eh, eso marca bastante la diferencia. Sí. sí. Creemos que hay que vender historias, pero que sean buenas y en las que nosotras sí. creamos, porque realmente si te viene una startup que tú no ves, que va, vaya a tener visibilidad o que vaya a tener Atención por parte de los medios es que lo mejor es decírselo desde el principio. Mira, igual tu producto no está ahora mismo, o, o tu proyecto o lo que sea, no está ahora mismo en el momento de salir en medios de comunicación. A lo mejor dentro de un año has creado algo que es muchísimo más impactante y que puede generar esa atención. Pero yo creo que es importante ser como muy sincero desde el principio, con la gente también que, claro. que se acerca a ti. Sí. Y eso lo hemos llevado, yo creo, a rajatabla desde el principio. Pero también porque yo creo que eh, esto es algo que, que pensamos a ciencia cierta, Ana y yo, es que el, el tiempo es la moneda del siglo XXI y el sí. tiempo no lo tenemos absolutamente nadie, empezando por nosotras. Que no tenemos un minuto, o sea, medimos el tiempo casi al milímetro en nuestro día a día a lo largo de la semana porque, porque no lo tenemos. Entonces, a mí no me gusta hacer perder el tiempo a nadie si sé de antemano que no tienes prácticamente posibilidades de salir en, lo, en los medios. Volvemos al principio, la comunicación no es una ciencia exacta. Nos ha pasado, de hecho, que Jolín han insistido tanto, no, pero es que queremos... Vale, pero Te estoy advirtiendo que yo no lo veo mucho, pero lo vamos a intentar. Y ha sido un pelotazo que nadie se lo veía venir, pero es que eso es una excepción, o sea, bueno. normalmente y, y sobre todo, bueno, últimamente ya con dos años después de recorrido, el, el veredicto este del principio es bastante certero. Lo, lo, no lo lees muy equivocar. bien, sí. lo tenéis ya ese olfato. Cuando una startup es noticiable, es decir, porque al final todas las startups llegamos a un punto, todas las empresas decimos Oye, pues vamos a recurrir a la comunicación para ayudarnos mm. al crecimiento. Y claro, al final, como estamos todos obsesionados con nuestra idea, pues nos parece que la sopla pues. es que, que es estamos haciendo en ese sí. momento es lo más guay del mundo. El ego. ¿Cómo conseguimos desentrañar si lo que tenemos entre las manos es algo potencialmente comunicable o a lo mejor tenemos que optar por otras vías? Porque hay muchas formas de darle difusión por a una supuesto. idea. ¿no? O sea, yo creo que lo que has dicho es clave. No, Todo, todo el mundo piensa que su idea es la, la bomba he hecho, y que claro. nunca nadie ha hecho nada parecido. Entonces yo creo que es importante también hacer un análisis de lo que hay alrededor, de lo que se está hablando, de si puede o no puede interesar. Yo creo que de eso también se tiene que encargar un poco la agencia que que la startup quiera contratar. Es decir, en las primeras tomas de contacto, yo creo que se debe hablar de eso. ¿no? ¿Tú cómo ves esta idea? Porque nosotras que somos especialistas, por así decirlo, o que nos enfocamos más en startups, pues sabemos ¿no? que, que, se, que puede funcionar y que no. Otra cosa es que funcione o no funcione. Que eso, como dice Esther, no es una ciencia exacta y pueden pasar millones de cosas que darían para sí. 200 programas. Pero mira, eso en el caso de que efectivamente, pues te lleve la comunicación a una agencia de comunicación. Pero cuando un emprendedor sabe si su idea es noticiable, pues si tiene algo innovador, algo, si es tecno, si tiene una base tecnológica, es mucho más fácil, seguramente. Uh -huh. Si va pegado a algo que esté pasando en la actualidad, por ejemplo, el coronavirus. Eh, <risa> de hecho, bueno, pues esta semana vamos a lanzarnos otra una nota de otro de nuestros, otra de las, de las empresas, esto no es una startup, es una empresa con un poco más de recorrido que acaba de entrar. Que es un pelotazo y que tiene una percha informativa justo con lo del COVID-19 y además es un si, si tiene una parte humanista, si mejora no. el entorno que nos rodea los chicos de MinimalIMS, ¿por sí. qué les fue tan bien? Porque al final el proyecto es que es súper bonito. Sí. Eh, MinimalIMS, Brand, voy a hacerles un poco de publicidad dale, dale, aparte a Victoria un Pepe. Aquí, o sea, que dale, dale. A nosotras la verdad es que nos, nos cae muy bien también. Bueno, pues, pues estos chicos al final defienden, es un e-commerce de moda sostenible. Y, y es, un, bueno, es totalmente incongruente un poco porque defienden eh, el, el consumo responsable cuando un e-commerce lo que tiene que dedicarse es a vender, vender, vender en cantidades industriales de forma masiva. Eh, en el Black Friday nosotros sacamos con ellos eh, una percha eh, que salió en Televisión Española, salieron ellos también en La Sexta con un lema tremendo para un e-commerce, que era justo lo contrario, eh, no lo compres si no sí. lo necesitas. Jolín, pues es que eso es muy, muy sí. guay. Es y muy innovador, es muy potente. en la 1, ¿verdad? Sí, en, en los informativos de Televisión Española. Sí. Que son la leche. La, la leche, la leche. O sea, sí. es, les digo muchísimo posicionamiento, pero vamos, estoy... Estoy segura. Pues sobre todo eso, un mensaje diferente. que te hace a ti diferente con respecto al resto de gente que hace algo parecido a lo que tú te dedicas? ¿no? Y, y sobre todo, ya os digo, eh, a los periodistas, esto también lo, lo he repetido un montón en todas las charlas que hemos dado en, en este tiempo, los primeros que queremos contar historias de nice, gente yeah. que está intentando mejorar el entorno, como digo, o ayudar a los demás, gente que crea empleo, los primeros somos nosotros. Solo necesito que, que me lo cuentes y que, y que vayas un poco por ahí. Seguramente si lo haces realmente, vuelvo a lo que he contado al inicio, no te lo inventes si no es lo que estás haciendo, por el afán de protagonismo, por el afán de salir de los medios. Pero si lo tienes, comunícalo. Porque si lo tienes y no lo comunicas o no lo comunicas bien, sobre todo, no lo tienes. Esto es, eso sí que es una ciencia exacta. Estaba pensando que para vosotras también tiene que ser... Y muy importante ese primer filtro de personas que os contactan, que quieren trabajar con vosotras, porque tenéis la responsabilidad de mantener esas relaciones, esas buenas relaciones con los periodistas, sí. ¿no? O sea, no podéis coger cualquier proyecto y enviarle, dicho mal y rápido, cualquier mierda a un periodista, porque si de no, hecho, habla mal mira, de vosotros. han pasado dos situaciones. Eh, hay mu Mira, bueno... Joder, lo voy a decir porque es bonito también. ¿no? no, no voy a decir nada <risa> a nadie, pero igual que he dicho que nosotras nunca hemos tenido que ir a buscar a hacer labor comercial para, para trabajar con nadie, eh, se han acercado empresas y startups eh, obsesionados con trabajar con Welcome y en alguna ocasión les hemos dicho que no. Vamos, en una no, en varias, porque no encajaban y porque nos daba muy mala espina la gente, el equipo y las personas que nos estaban contactando. No, es que no nos fiamos. Y con, claro, es que con Wildcom va la marca personal de Ana Sepúlveda claro. y de Esther Molina, que es igual de importante que Wildcom. Y ha pasado de estar trabajando ya con empresas y startups y bueno, a lo mejor los primeros meses bien, pero de repente, bueno, es que las personas somos así, pues somos un poco cambiantes y, claro. y podemos de repente cambiar un poco el rumbo y hemos dejado de tener lo más importante en el modus operandi de Wildcom, que es el lema, que es go far, not fast. O sea, tú qué quieres, llegar rápido o llegar lejos, que es básicamente lo que vendemos no lo han terminado de entender. Nosotras a lo mejor no se lo hemos podido explicar muy bien. Y ha habido un momento que hemos dicho, oye, qué tontería. Pero si es que esto termina cuando tú o yo no estemos a gusto trabajando juntos y ya está. Y se no dice pasa nada. Y ya está. Hombre, claro que se dice. Y ojalá siempre lo digamos a tiempo. Te lo mm -hmm. prometo porque no hay nada peor que trabajar a disgusto en algo que, que te apasiona, como es en este caso, pues Wildcom. Es fundamental. Sobre el tema de las historias, ¿no? Que decías antes también de hay que contar una historia. A veces os habéis encontrado situaciones donde se haya creado una historia excesiva. Es decir, eh, un rollo que dices, joder, si es que estás contando un rollo que puede ser noticiable, pero no es tu empresa, es otra cosa. Totalmente, pero eso nos ha pasado tanto en el lado del periodismo como en el lado de, de agencia. ¿no? Sí. Te vienen a contar algo o una nota de prensa ¿no? con un titular mm, deslumbrante Bum. que dices tiene una pintaza les la nota de prensa y dices, aquí no hay nada. Realmente no hay ni noticia, ni hay nada. Entonces, eso, lo que estábamos hablando, que es vender humo, al final, genera esa mala relación con el periodista. Porque el periodista ya, a lo mejor, no se vuelve a leer una nota de prensa que venga de esa empresa. Entonces, es importante cuidar, o sea, cuidar va, esos vas detalles. O gastando balas, porque al Hombre, final por los, supuesto. los periodistas os acordáis. Este es el capullo. Nos acordamos, nos, nos buena acordamos. memoria. <ríe> Claro que sí. Es que mira, lo de las balas es otra cosa crucial. Es que tienes muy pocos cartuchos ¿eh? y o sea, muy pocos disparos, mejor dicho, en el, en el cartucho y hay que atinar el tiro lo máximo posible porque no son infinitos. Se te van a acabar, claro. Otra pregunta os hacía en qué momento a mí, en mi experiencia, y no es porque estéis vosotros aquí, para mí siempre lo mejor es trabajar con la agencia por, por todo lo que estoy diciendo. Tenéis los contactos, enfocáis bien la comunicación. Yo cuando empezamos a trabajar con vosotras, de hecho me sorprendí, porque la, la historia que preparasteis es como muy directa lo que hacemos aquí en Product Hackers claro. Y yo estaba como, como asustado, porque estoy muy acostumbrado como a adornarlo todo demasiado, porque tienes ese miedo... Y ha funcionado de lujo. ¿no? Entonces, ayudáis a, a, a, a, a, bueno, a darte cuenta qué es lo que tienes entre las manos, si, si encaja sí. o no. Es que yo creo que muchas veces se entiende desde el lado del emprendedor o de la startup como que hay que vender, como que hay que hacer publicidad. Y el periodista huye de ah. la publicidad, de todo lo que parezca publicitario. Mm. Huye, absolutamente. O sea, es, esto pasa en las redacciones. Uy, esa nota de prensa, qué publicitaria, fuera. fuera. Fuera directamente. Entonces, todo esto de adornar las notas de prensa no, no funciona, porque lo que buscamos es la noticia. Claro, Es que es así que no, de fácil. Mira, claro. Nosotras no redactamos notas de prensa, redactamos noticias. Mm -hmm. Y le pongo NDP, pero es una noticia sí, que sí. publicaría yo si pudiera, si no os llevara la comunicación sí. a vosotros. Porque y está sí. perfectamente construida y es súper innovadora, o lo intentamos al menos que siempre sea así. Es que está guay, yo cuando lo vi me, que me sorprendió. O sea, con ese shock no, de decir eh, no estamos adornando nada <risa> pero a, a lo que voy también con la pregunta es eh, a mí el valor que tiene yo con solo eso, pues nosotros todo lo que hemos intentado comunicación en los últimos meses no lo hemos conseguido hacer, es mucho esfuerzo que le dedicas y no llegas y te frustras y es muy ¿verdad? frustrante es sí, muy frustrante, frustrante claro. eh, es envías y preparas no hemos preparado notas de prensa, le hemos dado vueltas tal, la mandas, no sabes a quién bueno el, el, la, todo eso entonces por lo general, yo al menos en mi experiencia, recomiendo trabajar con una agencia, uh -huh. sobre todo, pero ¿en qué momento consideréis vosotras que una startup puede decir oye voy a meter a alguien de comunicación ya dentro. ¿Cuándo, ¿Cuándo o en qué situaciones tiene sentido? Pues mira, sobre todo cuando tenga un producto que ya esté en funcionamiento, o sea, que no sea un proyecto que está en el aire, pero va a salir, pero es una máquina, pero va a salir dentro de dos meses. Pero yo creo que ahora hay que comunicar. No, la, hay que comunicarlo cuando la máquina esté creada, esté funcionando. Seguramente hayas testado ya todos los errores, eh, cuando hayas detectado a qué público te quieres dirigir hablando de comunicación. Volvemos a lo que estábamos contando antes, que es tecnología. Pues entonces tienes que hacer una base de datos un trabajo de campo de todos los periodistas tecnológicos que están escribiendo en este momento. Eh, pues yo creo que va un poco por ahí. Yo creo también, sobre todo, cuando eres lo suficientemente grande, y no me refiero a número de empleados, sino como que ya tienes una infraestructura o algo lo suficientemente grande como para generar noticia sí. de forma recurrente. Eh, claro, de forma recurrente, porque realmente para que vas a tener a alguien dentro, eh, sí, vas a generar dos notas de prensa al año. Claro. Cuando ya eres lo suficientemente grande, a lo mejor estás organizando unos eventos súper disruptivos que quieres que se comuniquen, no sé, cuando tienes algo que va a hacer que mes a mes valga la pena tener a alguien que lo pueda comunicar. Y, y esto es algo que también me gusta destacar en las entrevistas que nos han hecho. Si te quieres apoyar en agencia, fenomenal. Si te quieres apoyar en un freelance de comunicación, fenomenal. Ahora bien... Ojalá vean, venga del periodismo. Ojalá sea un periodista que a lo mejor está en activo en un medio como le pasan, como nos pasa a nosotras, y, y bueno, y se quiere también dedicar un poco a la comunicación corporativa. Pero ojalá de verdad que entienda que haya estado en medios, porque eso también lo estoy viendo últimamente, mm. que me ha saltado algún caso por ahí de algún, algún, alguna abanderada o abanderada también de... No, es que yo te consigo entrevistas en los medios de comunicación y pone... Soy periodista, pero ¿dónde has trabajado? En ningún sitio. Pero he estudiado periodismo ya. <risa> es que ¿cuántos periodistas hay que han estudiado periodismo y no son periodistas? Claro. Y ¿cuánta gente hay que...? Bueno, ese es otro tema. que, <risa> <risa> <risa> que Mejor no abrimos el melón. <risa> sí, pero sobre todo que tenga... Que tenga formación de, sí. es que es importante, de verdad, o, o que haya tenido relación con los medios porque haya trabajado, porque haya estado en el día a día de alguno. Porque entienda por qué no puedes mandar una comunicación a las dos de la tarde a un informativo que no te la va a ver nadie, que se va a perder entre el resto de correos bueno. de la tarde que están en el informativo, haciéndolo en directo, que no hay nadie ahí ya, ¿sabes? O sea, cositas, volvemos a, al principio que que no sabes si claro. no has estado dentro. Hay, hay que saber cómo funciona claro. porque tiene su, sus truquis, ¿no? los días, sí. las horas, a ver Todo. qué Todo. pasa. Y la redacción. ¿No? Es claro. que yo lo noto, ¡pua! lo noto muchísimo. Cuando, cuando una información viene de, de alguien que es periodista, eh, hablando, una nota de prensa viene de alguien que es periodista, ¡pua! es que es, es totalmente... Mmm, bueno, pues es que ya, yo creo que ya lo notas en el email sí. de, de entrada, ¿no? Porque ahí, y esto tenemos muchísimos ejemplos, pero últimamente pues ejemplos mm. de, te adjunto una nota de prensa, a ver si te interesa. Sí. Querido ya. colega, esa me encanta. Querido <risa> colega. No hemos hablado es, en la vida. <risa> bueno, pues igual me encanta la nota de prensa, pero mm, de primeras ya no me la has vendido bien. Yeah. ¿Cómo Ay. tendría que ser ese email? Pues si a, a algún aventurado decide hacerlo él, que ya hemos dicho, que sus contras… Que lo, puede, lo pueden hacer, ¿eh? ¿Cómo, cómo yo creo ser. que no estamos… Yo no estoy en contra de que la propia startup, cuando sobre todo está empezando, claro. no hay presupuesto, sí, claro. toca, es lógico, toca y toca. pues te toca hacerlo, ¿no? Claro. Entonces lo importante es aprender esos truquillos y hacerlo lo mejor que puedas, porque la gente que vino al taller de comunicación, en las dos ediciones que, que ha tenido, o a cualquiera de las mm. charlas que hemos dado… Luego lo han hecho sí. y no les ha ido mal. Jolín, ¿no? De hecho, los que vinieron al primer taller, que todavía no estaba todo tan masificado de información, de emprendimiento, de startups y tal. Recuerdo una chica, no sé si fue del primero o del segundo, creo que fue del segundo, perdón. Del segundo. Uy, la semana después sí. empecé, me empezaron a saltar noticias de la empresa. Digo, pero ¿qué ha pasado? O sea, de hecho, o sea, la, lo dijimos. la escribí por LinkedIn y le, sí, sí. le decía, enhorabuena. O sea, Qué exactamente, bien. es eso lo que tenías que sí, haber sí. hecho. Muy bien. Entonces, o sea, no queremos hacer como no, no hagas comunicación, sí. no, no, para nada. Somos muy conscientes de que hay una hay, larga hay temporada en la startup sí. que probablemente ah. no haya presupuesto para comunicación y que hay que meter ese dinero en otras cosas más importantes. Estamos absolutamente a favor de que, de que las startups también hagan eso, pero de, deben saber, saber esos truquillos. Por ejemplo, el email. pues no, no puedes no poner nada en el email. No puedes poner un, hola colega, aquí te adjunto la nota de prensa. Eso nos ha pasado también un poco porque la gente peca de confianza. ¿eh? Nos, mm. nos envían no voy a decir ningún nombre, pero no, muchas veces nos ha enviado una de las agencias que nos llamamos súper bien, que al final, pues eso, nos, un poco los que los que nos conocemos al final, pues a mí me, me caen bien. Pero nos ha enviado notas de prensa. Bueno, no, es que no nos enviaba notas de prensa. O sea, nos enviaba el cuerpo tengo del email y nos decía, sí, y ponían el asunto del email tema. Ah, pues, pues, <ríe> y lo abrías y ponía: tengo X empresa con este fundador que yo creo que puede interesarte para Pimetech. Para que cuando me das una fecha, pues nunca. Es claro. que no sé lo Cu que cuéntame, es. Cuéntame, cuéntame. Claro, es exceso de confianza, pero bueno, esto no suele pasar. Eh, ¿Cómo debería ser el email? Personalizado, eh, es importante. Esto lo decía hace tres años. En plan, no, no, no, es que merece la pena que mandes 100 emails personalizados. Atención, Esther Molina. Atención, Ana Sepúlveda. La realidad me está enseñando eh, a lo largo del tiempo que los emailings eh, son inevitables y que hasta no sé hasta qué punto se pueden llegar a personalizar tanto como para que no se note que a lo mejor utilizas pues un gestor de contenidos o, o una plataforma como puede ser MailChimp o alguna un poco más desarrollada y yo creo que está muy bien porque te permite llegar a, de un tiro a pues una base de datos como la nuestra que tiene miles de contactos, pero es verdad que el email tiene que ser lo más personalizado posible, o sea, ojalá de verdad puedas mandárselo en vez de a 800 periodistas a 10 porque te hayas estudiado, que es lo que intentamos hacer en la mayoría de casos nosotras, el perfil de la empresa, sabes que le puede interesar a estos 10 y le mandas un email a Ana Sepúlveda que está en el País Retina, atención Ana Sepúlveda en el asunto del email, ¿eh? atención a Ana Sepúlveda y el País Retina, tal, ndp.com. Eh, la máquina que ha, yo que sé la máquina que te va a llevar a la luna y empieza el cuerpo del email buenos días sana eh, soy este hermolina de la agencia de comunicación wildcom y tengo una quiero contarte la innovación la tecnología de x empresa de product hackers por ejemplo eh, pues se dedican al growth hacking para hacer crecer eh, a las empresas y que obtengan más ingresos eh, con productos digitales, me lo estoy inventando un poco o sea, ir directamente al, al kit de la cuestión. Dos párrafos Eso o es. sea, no más de dos párrafos, que vayan muy al grano, que expliquen sí. en dos líneas eh, lo, que, lo que quieres contar y ya está. Si es que no tiene en el, tampoco. en el cuerpo del email y adjunta la nota de prensa en Word. Eh, si te cabe un par de imágenes con alta calidad, claro. depende si es una entrevista, o sea, si es dirigida. Igual te interesa entrevistar a este señor. Debería ir una foto del cofundador, claro. de, perdón, del CEO, el director general o cofundador de la empresa X, eh, Product Hackers, pues sería Luis Díaz del Dedo. y si tuvierais un producto, o sea, si, si fuera una máquina realmente, debería ir también una foto en horizontal, claro. a ser posible, en horizontal. El, el tema fotos, el tema fotos. Se da para otro, muy para otro podcast que vendremos otro día, José. Venga, sí. ¿Sí? Creo que sí. El tema fotos y audiovisual en general. Fotos en horizontal, a ser posible. Eh, con calidad, con máxima calidad, porque nunca sabes, es que a lo mejor le, inter le interesa a la revista Emprendedores. Claro. Y jolín, el papel tiene que ir con máxima calidad sí, claro. porque si no, no va a salir. Igual pasa en los digitales. Y bueno, si se puede añadir porque lo tenéis, eh, eh, perdón, eh, audiovisual en el sentido de tenéis algún vídeo explicativo que cuente qué es Product Hackers con los típicos muñequitos, está subtitulado, eh, tiene una voz de un locutor o locutora profesional, se hace a menos cortito, yo lo añadiría Guay. también. O sea, son, son cositas yo creo que hay, la vida o sea, al final sí, es todo lo posible muy directo porque lo estoy diciendo también esos dos sí. parrafitos al grano pero que se note que es algo que va para la persona Eso en es. concreto porque oye también lo decís antes pero lo, lo recuerdo porque es importante lo de no le mandes a alguien que nos de, yo sé que es de deportes una sí. noticia de, de startups Eso es. eh, Eso que es. La, que pasa eso, eso pasa normalmente, yo creo también, con el, lo decía, con el tema del emailing, que es verdad que la base de datos es tan grande que, bueno, pues además si hablamos de freelance, pues se ha podido mover y ya no está. tan en deportes antes y ahora está haciendo moda. Pues, es que no claro. lo sé, claro, mm. eso es muy difícil de saber. Claro. Pero por lo general, el trabajo de campo este de, eh, del, del principio de, de analizar un poco a quién se lo vas a mandar y dónde está ese chico o esa chica, fundamental. Mm. Y chicas, pregunta sería, ¿alguien lee los, los emails que llegan a la bandeja de entrada de un info arroba el medio que sea punto com? Pues ¿Alguien sí. lee eso? No. no. Vale, gracias. No. Bueno, va, venga, vale, vamos a ser políticamente correctas porque o sea, eso llega en realidad. Llegar, que, llega. Que te puede llegar en verano, que te pilla ahí con menos temas. Que se te ha caído todos los temas te del todo, programa. Te metes y dices… Mira, joder, ah, es como es algo que cosas. tienes ahí por es si no suerte. tienes nada más. Pero un info arroba a x, un, sí. Redacción arroba. No, hay, no hay que Redacción depositar arroba muchas arroba. expectativas no. a los info <ríe> arroba. No pocas palabras, esperanzas en no. los emails generales. O sea, enfócate en, los, en conseguir los emails de la Del periodista, sí, de la persona. Emails, LinkedIn, Twitter, atendéis por esos canales. ¿Os parece sí. mal? Sí. De hecho, yo estoy súper sorprendida. ...con las nuevas generaciones que no tienen Twitter... ...estoy alucinada... ...hoy otro de los chicos que va a empezar con nosotras... Eh, ...no tenía Twitter le he dicho... Eh, ...vas a una radio nacional la semana que viene... ...hazte Twitter... <risa> ...te van a poner ahí, te van a retuitear... ...y creo que se lo ha hecho... Eh, ...Twitter no ha muerto, lo quiero decir desde aquí... No. ...estamos todos los periodistas en Twitter... Sí conseguimos un montón de contactos a través de Twitter de una manera súper fácil sí. porque normalmente la gente es muy maja y no tenemos ningún problema en dar el email si al final el, el email nos viene bien también aportarlo que al periodista también le interesa claro, recibir temas sí. y le interesa in, la innovación y le interesa saber qué está pasando o sea realmente el periodista nunca es el enemigo no el periodista sí. es el que te va a ayudar a salir bueno, te va a ayudar, entre comillas, que no se malinterprete, pero el que a lo mejor te da la visibilidad que tú estás buscando. Tiene un interés compartido contigo. Claro, que tiene que contar historias. El periodista tiene que contar historias y tú a lo mejor tienes una historia que es la bomba y que ese periodista quiere contar. ¿Y LinkedIn? Pues, LinkedIn es maravilloso. Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado con LinkedIn, ¿eh? que es, es un poco, a mí me resulta un poco intrusivo a veces. Y yo también he mandado y mando algún contenido de Wildcom, a algún contacto que tengo en LinkedIn o porque no tengo el correo, no lo he conseguido. Pero uf, hay, que, hay que tener un poco de, de es un poco cuidado Es más spammy. Ahí. O sea, es más fácil si, caer en el... Si mandas algo por LinkedIn y es un contenido que pretendes vender a un medio o a un periodista, ya puede ser bueno, porque es un poco intrusivo. Sin embargo, tenemos compañeras que lo voy a decir porque nos cae muy bien y la seguimos un montón y la tenemos mucho cariño. Belén Kaiser, que es una gran periodista de este país, que escribe de tecnología, escribe de, de emprendimiento también, de sostenibilidad, sobre todo, uh -huh. y además lo hace muy bien. Eh, ha pedido que dejen de enviarle notas de prensa por email, que todo por LinkedIn. Ah, oh, qué guay. Sí. Pues vale, pues entonces te escribo por LinkedIn. Vamos, yo a Belén ya no, no la mando notas de prensa por, por email. Intento contarle bueno. todo a través de LinkedIn. Y por LinkedIn sería aplicar los mismos consejos que nos habéis dicho para el email. en. en claro, LinkedIn. pero tiene que ser un texto muchísimo más cortito, más corto, pero todavía, vamos, infinitamente más, más cortito y olvídate de tres fotos. O sea, una foto y la nota de prensa sí. y ya está. Vale. Claro. ¿Y cómo se gestionan las relaciones con periodistas? Porque también, al final lo decíais antes, ¿no? pues si tienes una relación con un periodista, es, es mucho más fácil pues, que tenga, te tengan cuenta para futuros temas. Porque aquí estamos como haciendo el push de que cuenten mi historia, sí. pero otra vez también lo que puedes decir es, oye, sabemos que los periodistas, por ejemplo, emprendedores lo hacen mogollón. Mm. Hacemos un tema y busco gente que sabe mm. de no sé qué. Sí. Y de repente, si te tienen en el radar, pues te contacta. Yo con Pilar caza, y gente de la redacción sí. en el pasado me llamaban. Y es que es genial, porque sí. de repente un día te escribe, oye, ¿Podemos hablar de no sé qué de e-commerce? Claro, claro, claro. Pues eso es que lo has hecho bien. Eso? eso es que lo has hecho bien en el pasado. Eh, se gestiona intentando lo que estábamos diciendo, pues ser honestos desde el principio, ofrecer una información de calidad y, y no ser pesado. Esto es muy importante también. Eh, no ser pesado es, es complicado. Es complicado. Yo lo entiendo. ¿eh? Eh, no ser pesado por parte de los emprendedores que, bueno, que pueden cometer el error de, de ser muy pesados en el sentido de alguien me hace una entrevista y entonces escribo al día siguiente, oye, ¿cuándo va a salir esto? ¿Y mm. te importa pasarme el link cuando salga? Eh, oye, me dijiste que iba a salir ayer, no ha salido. Perdona, pues es que ya ese no es ya, mi trabajo. O sea, me está resultando pesado. Cuidado. Y digo, uy, que era pesado este. Pues puede nada. pasar? No le llamo. No hay que ser pesado con el periodista. Tu trabajo es estar pendiente del link. Claro. Y si no ha salido, nos ha pasado también eh, está ayer en concreto iba a salir eh, un, bueno, un, una empresa que hace algo súper, súper bonito en Madrid Directo. De hecho, el periodista que hizo la pieza me escribió a mí, que nos llevamos muy bien, para decirme a Esther, creo que sale esta tarde. ¿Sobre qué hora? ¿Sobre las 8? No salió. Pues no he llamado al periodista hoy para decir oye, no salió ayer, me dijiste que sí, me has engañado. ¡Joder! Eh, tal". Pues ya, ya estaré yo pendiente, supongo que saldrá esta semana, si no sale esta semana pues estaré pendiente la siguiente y si no sale este mes entonces a lo mejor le mando un email y le digo oye si no te importa perdona por molestarte pero es que no, no he conseguido, no sé si salió al final, crees que a lo mejor va a poder salir, se queda en la nevera para siempre que puede pasar también. No hay que ser pesado. Esto por parte de los emprendedores, ni te cuento por parte de las agencias que cometen el error de pensar que estamos como en igualdad de condiciones y que casi forman parte de, de uno más de la redacción, ¿no? en, De los periodistas, que esto puse o participé en, un, en algún post de LinkedIn que iba muy por este camino. Eh, no hay que confundir. O sea, yo no tú no eres un compañero mío, ni yo soy un tú no eres un compañero mío, ni yo trabajo en tu agencia. O sea, no puedes tomarte la libertad de, eh, te acabo de sacar un emprendedor en Pimetec, eh, escribirme o mandarme un WhatsApp, que lo decía Ana, bueno, venga, me escribe, manda un WhatsApp, muchas gracias por la entrevista, se ha ido encantado, nada, gracias a ti, venga. <risa> Oye, una cosa que te iba a decir, como do, una media hora después de acabar la entrevista. Tengo otro emprendedor que te lo voy a. No, no, no seas pesada. Sí. Te acabo de sacar a uno. Y no es por el hecho de, no, es que eh, voy como un contador, ¿no? De te saco uno a ti y el mes que no. viene le saco. No, es que es que es una cuestión de feeling, es una sí. cuestión de, de tacto un poco, ¿no? Profesional. Claro, deja pasar Dame un poco un el tiempo, que El la... espacio, que, claro. se, que se enfríe un no poco. Abuses, ya. No abuses, claro. no abuses. Claro. Sí, sí, pues es que pasa, pasa todos los días. Y entonces de vez en cuando hay que recordarlo con mucho cariño, en plan, oye. Si ser muy no... polite. Eh, también luego hay situaciones, en mi pasado, donde te hacen un reportaje, y por lo que sea, luego no sale. Claro, si pasa, y, sí pasa. Y, y, y hay que entender. a mí me lo han explicado, oye, pues mira, pues que sí. hemos tenido que recortar, tal, lo sacaremos en edición de tal. Mm. Y yo he visto situaciones donde la gente encima se china y dices, oye, no, es que es el, el, el periodista. Mm. Tiene sus historias y a él también le habrá jodido tener que un reportaje de cuatro claro. páginas dejarlo en dos, pues te aguanta, sonríe y estás ahí para la siguiente. Es que claro. hay muchos factores en juego, yo creo, ¿no? A la hora de que se publique una noticia, un reportaje. Claro. Y muchas veces el periodista tampoco tiene el control al 100% de lo que se publica. Esto es importante porque eh, ese reportaje, ese artículo, va a pasar después por. La redacción, ¿no? Por la edición del de, editor de X medio Entonces, eh, muchas veces, a nosotras nos ha pasado, sí, y esto fue sí. además brutal. Eh, a nos, ver, ahora ah, no, a, no, no, no nos lo sabemos No lo sabemos. Leyendo la mente. Ha sido raro, ha sido raro. pasa mucho que nos, sí Venga, lo, voy, a voy a, a avanzar un poco más a ver si. Pues habíamos. Le había gustado el tema a una periodista freelance, una de las empresas que llevamos, que además. Eh, nos encanta nos llevamos genial con, con ellas que eh, hacen cosas muy chulas en Australia y Ajá. se publicó el tema no y era un temazo en un medio de comunicación súper potente Así ah. que bueno es moda. Vale, vale. Y el titular no era el esperado. Ay, yo me no, no, acuerdo de sí, esta sí, historia. Eso, ¿eh? Eso, vamos, que no tenemos ningún problema en decir la empresa. O si YouTube, o si YouTube que es otra no. empresa con la que trabajamos, vale. trabajábamos, perdón, y Marta Caparrós, que es una de las, vamos, eh, las, las CEO más cracks de, de Made in Spain del momento. O sea, una emprendedora con un perfil increíble, internacional, brutal. Eh, efectivamente se nos fue de las manos por un titular. Pues raro. el titular de repente era algo que nadie se esperaba y que no era real 100%. Uh -huh. Entonces, claro, por nuestro lado, ¿qué puedes hacer? contactar con la periodista, ¿no? que lo ha escrito, lo ha publicado. Pero es que la periodista tampoco había tenido nada que ver en ese es. titular. Yeah. Entonces, estaba flipando. De estaba hecho, flipando, estaba ¿sí? flipando. Entonces, es como para que se entienda que al final hay como millones de cosas que pasan desde que el periodista decide hacer un reportaje hasta que ese reportaje sale a la luz. Pero, perdón, voy a solo te interrumpo un segundo para explicar, eh, porque habrá gente que escuche esto y que diga, pero ¿qué, ¿qué pasó? pasó? ¿Qué pasó? <ríe> claro, pues que yo hay, yo un, hay, una, hay una figura de, en la redacción que es muy importante, que se llama editor, que es eh, la persona que tiene la última palabra en el contenido. Eh, aunque sea un contenido de un tuyo, de un, contenis, de un periodista que no sea él y tiene la última palabra, aquí entramos en otro debate. ¿Deberían hacer esto sin consultarlo? Pues no, no deberían, porque va otra vez volvemos a lo mismo. Con eso va mi imagen de marca y la imagen de marca de esta periodista. Pero que el editor puede cambiarte el titular sin avisarte que lo hacen. Vamos, que a mí me ha pasado también. Y a mí. <risa> <risa> y, y claro, entonces tú, tú llegas ahí y ¡ah! Que me publican hoy. Voy a miras, verlo digo, y dices ¡uy! Sorpresa. ¿y este titular? Uf, esto no era mi titular. Pues exactamente lo que, que le pasó a Hay veces que te chica. deprime un poco el titular. Tenemos que, que decir que lo que parecía un drama y aquí fue se acaba el éxito. mundo fue ¿Sí? un exitazo. Yo sí. trabajaba para Marta, o sea que me ah, ¿sí? acuerdo ¿En de serio? esto. Sí. No me lo creo. ¿En sí, serio? sí, sí, sí. De hecho, cuando contactamos con vosotras teníamos varias recomendaciones sí. de minimalism Ay, y, de, y de Marta porque yo trabajo para Marta y me acuerdo de, de este no, titular no, o sea, del drama no drama, ¿tuvimos ¿tuvimos no drama? Crisis, fue viral al la final viral. creo que ha sido la primera crisis en Wildcom nuestra interna decir, ostras, pues no, no hemos tenido nada que ver, pero ¿qué hacemos? o sea, si es que no podemos hacer nada ¿qué hago? me presento en la redacción de Esmoda y digo pero es que no tenéis vergüenza ninguna, ¿quién ha hecho esto? no, pues si lo viviste de primera mano, te acordarás que a lo largo del día se empezó era una cosa como que todo el mundo estaba súper asustado a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde estábamos flipando, en plan, casi nos vamos de cena al Ritz o algo. <risa> ¡Qué guay! ¡Qué fuerte! O sea, se hizo piral no lo siguiente, a Marta le salieron un montón de… Un mogollón de, de entrevistas, un mogollón en de oportunidades, le escribieron de un montón de sitios, sí, de negocio, oportunidades, oportunidades de negocio, claro. Qué guay. Con universidades de allí que, con las que todavía no trabajaban, con algún organismo o tal. O sea, se dio la vuelta por completo, sí. ¿sabes? Ahí, no, bueno, pues tuvimos suerte y eso que yo no, no creemos nada en la suerte, que no existe, es oportunidad y, y talento, pero se dio la vuelta sí. un poco la situación a nuestro favor. De todas formas, en comunicación yo creo que muchas veces pasa eso, ¿no? Que mm. o sea, tiene que ser muy drama para que una comunicación realmente te haga, te haga daño, porque yo he visto también sí. comunicaciones como malas, pero que luego por lo que sea al final la gente hace ruido y al que le llega ya no se entera muy bien. Pues mira, bueno, no bueno, estoy depende. de acuerdo, porque sí. tengo, vale. además es público también, ¿eh? Y es uno de los casos que más recuerdo, porque yo salí en defensa de, del director, en este caso, de Demium Startup. Sí, que me acuerdo la noticia. No recuerdo, me vais a perdonar, quién era la persona que hizo la entrevista. Sé que era como alguien de la directiva de Demium Startup. No me acuerdo. Era que siesta. llevaba a Madrid, yo creo. Pues El, es un tío, era un tío, por lo visto, bastante polémico y tal, que por lo visto es que contestó eso, o sea, literalmente lo que, lo que pusieron en la entrevista. Eh, pues era un, generó una imagen de marca muy mala. muy mala, muy mala para Demium. A los que conocemos eh, con Jorge Dobón mm. y ha venido al programa y, y no se lo merecía mm. realmente, entonces hubo no solo yo, o sea, muchos periodistas que en Twitter precisamente compartimos la noticia con apoyo a Jorge en plan, oye, esto puede pasar, ya está, sacaba aquí, relación con Demium sí. estupenda y son unos chicos majísimos que lo hacen muy bien. Sí. Hubo mucha Podemos polémica a, además con eso polémica. mundo startup, porque bueno, luego alimenta muchas cosas que claro. están ahí, ahí paradas. Eso es Pero verdad. Claro. ¿En ¿Qué hacer entonces cuando pasa algo así? O sea, cuando realmente te llega una noticia que os ha contado mal sí. y te lo están contando, o incluso a veces ha habido la típica reportaje de que hay algún medio que conocemos que, que, que es muy dado a escarbar, y pues esta empresa está a punto de quebrar o, o cosas de estas. ¿Cómo se gestiona una crisis de ese tipo? A ver, pues, lo primero yo creo que también tienes que saber qué has contado, o sea, partiendo de esa base, qué has contado, qué nivel de transparencia has tenido con, con el periodista o con el medio y ser un poco consciente de la información que estás dando, sí. eso para empezar. Luego, en segundo lugar, también tienes que entender que el periodista no va a hacer un publi reportaje, es decir, que lo que tú le cuentes él lo va a escribir o lo va a interpretar con datos que a lo mejor tiene de otro, de, yo que sé, datos del INE, datos de lo que sea, y puede con contrastar, o sea, que es que es su trabajo realmente. Sí. Entonces, muchas veces creemos que los periodistas nos van a hacer el favor de publicarnos el public reportaje sí. todo a nuestro favor, todo perfecto, pero hay veces que no es así. Entonces, también tú Cuidado. cuando, cuando sí. estás yendo a un medio, te enfrentas un poco a eso, ¿no? a que no todo tiene por qué ser maravilloso. Claro, claro, claro. Es que existen. Hay una cosa, ves, pues otra. Bueno, yo, yo creo que esto sí que es un poco Vox Populi, pero el off the record, que es un término un poco periodístico, mm -hmm. que significa básicamente que eh, podemos estar teniendo una entrevista tú y yo, José, en este momento. Y si yo a partir de este momento te digo, eh, por cierto, esto es off the record. ¿eh? El libro Growth Hacking lo voy a sacar mañana. Se acaba aquí el off the record. Eh, eso que yo he llamado off the record, no lo puedes contar, o sea, es, es ilegal. De hecho, si lo cuentas, vale. no lo puedes contar. Es ética periodística eh, pura y dura. Lo que pasa es que los off the record se utilizan para poner en contexto seguramente otra situación o para que el periodista entienda mejor. Para dar un unas ejemplo, cifras que no dar quieres dar que sean cifras. públicas. Esa es otra. Vale. Sí, si, pues eso, con las cifras sobre todo, que es que el tema es peliagudo. Si tienes la más mínima duda de que eso al final se te puede volver en contra, no lo, no lo digas. O sea, si te preguntan, que su trabajo es preguntar, que claro que te van a preguntar por las cifras. Siempre lo decimos, ¿eh? nos ha pasado alguna vez con alguna otra, con una empresa de movilidad, me acuerdo. Eh, tuvimos, hacemos lógicamente también como un trabajo de asesoría, un poco de si alguien lo necesita previa a las entrevistas y, y le dijimos si te preguntan X, di no estoy autorizada o autorizado a dar esta información. No te la puedo facilitar. ¿Ya está? O sea, y tan ricamente. Bueno, tan ricamente, pues seguramente te dirá, pues él, él lo intente o ella lo intente es todo el rato, trabajo, pero claro. es su trabajo, pero tú mantente ahí y no, no lo compartas, porque si lo dices, pues claro, ahí ya no lo controlas, es que empiezan las cosas que no podemos controlar. Uh -huh. Y ya que hablabais de esto de comunicación de crisis, ¿qué pensáis de la famosísima frase de Oscar Wilde que es mejor que hablen mal de ti a que no hablen? ¿Es verdad esto o cómo lo veis? No, pues en el Oscar Wilde yo creo que es que no ha vivido, el bueno, no vivió obviamente el mundo online que estamos viviendo nosotros ahora. Entonces, en este mundo una mala reseña te puede fastidiar un negocio. Sí. Por lo sí. tanto, yo... Mejor no, que no vamos, hablen de ti en este caso. Yo no estoy de acuerdo con con esa con Oscar, no. Se tarda, se tarda muchísimo, eh, perdón, muchísimo tiempo en construir una buena reputación, años en construir una buena reputación y un segundo en calar, calar. perderla. No merece la pena, hay que estar atentos. Y cómo, porque esto es algo que tampoco hacemos, y, y lo habéis dicho ya al principio: lo de prepararnos a la hora de ir a, a una entrevista. ¿Cómo ah, se tiene que preparar a alguien a la hora de, de enfrentarse a un periodista? Sobre todo una entrevista más en directo, ¿no? De, de esas situaciones donde al final tampoco tienes mucha capacidad de reacción. Luego, de no, no, esto no, no lo puedes decir. Pues yo creo que lo fundamental, por supuesto, hemos hecho el trabajo de campo de ah, vale, que es en directo, lo presenta eh, Juanma Romero, presentador y director del programa, que se emprende, que se emite los jueves, ahora ya va a las 12 de la noche y que además se, re se reemite otra vez el domingo a las 2, vale, que vamos, que te, te conozco perfectamente, eh sobre todo intentar mimetizar el mensaje, intentar hacerlo lo más conciso y lo más directo posible, porque en una entrevista en directo, en una televisión por ejemplo, tienes eh, como cinco minutos y me parece muchísimo en la mayoría de los casos ¿eh? Eh, y en esos cinco minutos tienes que ser capaz de, de contar toda la información posible me lo llevo a un programa de radio eh, por ejemplo en Primetech, lo mejor que puede pasar es que yo haga todas las preguntas que me he preparado, porque si tú te enrollas un minuto de esos cinco o seis minutos que tienes en la primera, automáticamente yo voy a hacer así fuera, fuera, fuera. No me da tiempo, si es que tengo que… Además, es claro. en un programa en directo muchísimo más, pero grabado igual. No tenemos tiempo. O sea, hay que aprovecharlo al, al máximo y luego, sobre todo, bueno el, el tema de la puntualidad, que eso también daría para para otro podcast, Por, seguramente. Porque eso habéis escrito algo, además, en, en el sí. blog que, que no suele pasar. Ser puntual ¿no? es importante, pero ser demasiado puntual… También, mm. para mal. Eh, nos ha pasado de, de convocar a una entrevista a alguien a las siete y media y han pasado dos cosas, que ha aparecido a las ocho y ya no hemos hecho la entrevista, claro. o que ha aparecido a las seis de la tarde, que yo ni estaba mm. en f no te pases. O sea, 15 minutos de antelación, que está es bien. una cosa respetuosa sí. y todo el mundo lo va a entender. Pero no, pierda, no hagas que mis compañeros de la redacción estén flipando porque hay aquí un desconocido que está, venga a dar vueltas que nadie sabe quién es porque la gente está trabajando. Entonces hay que, hay que tener también un poco en cuenta si el tema a las de 6 la. a la cafetería de las 5. Totalmente. Es. Que, a lo que yo mandé a ese señor en cuanto llegué. Dije, tienes una cafetería abajo, te queda una hora. Si sí, puedes tomarte un cafelito tranquilamente y, y luego subes. Pero está guay, así. Yo cuando llego pronto yo sé llegar pronto, así no me siento tan mal. No soy el de la y, hora, no de la hora. Mucho mejor llegar pronto, eh, claro. sobre todo si es en una entrevista en directo, que este es uno de misma es una de mis mayores pesadillas. O sea, eh, ir con alguien a una entrevista y que llegue tarde, o sea, me, me muero. Porque Dios. ves, volvemos a lo mismo, el tema de la imagen de marca. Es que es, vamos, la bronca me la llevo yo de sí. parte del periodista, que seguro que además le conozco y es amiguete y que se la acabo de liar, se la mm. acabo de liar. Mm. Pues puede pasar, hay que claro. intentar evitarlo. Porque ese periodista en ese momento tiene que improvisar otra cosa, ¿no? O, o bueno, eh, también ha pasado de, yo qué sé, eh, si se te cancela la entrevista, la cancelas tú por X motivos, ya puede ser un motivo suficientemente grave. Claro. Y si eso pasa con un tiempo mínimo de antelación, pues parte del trabajo de la agencia es, eh, mira, eh, Belén Montes de Cadena COPE, la sección de emprendedores de La Linterna, tía, no te preocupes, te pero vamos, en dos minutos te mando otro emprendedor igual de potente, eh, te lo soluciono, yo le convoco. O sea, claro. hay que ser súper ágiles, súper ágiles. Hay que intentar ofrecer una solución siempre. Vais al límite vosotras siempre. Qué <ríe> no estrés. En vida. Yo, yo pienso en vuestra vida. Digo, pero no suele pasar oh, esto, madre. afortunadamente. No. Pero si pasa, hay no que saber bien. reaccionar. Es que es lo que pide además la gente, en reacción. Vamos a ir cuando ya, llevamos una horita, entonces lo que vamos a hacer más adelante, haremos una segunda parte, yo me quedo con, con muchas ganas de seguir aprendiendo de vosotras, os voy a hacer una pregunta ya muy directa, alguien que haya escuchado todo esto, diga, quiero comunicar y tengo algo guay que contar, ¿cómo puede trabajar con vosotras? ¿Y en qué situaciones trabajáis? Porque también es algo que me moló cuando, cuando contactamos con vosotras, de, oye, contarnos un poco de vosotros, a ver si realmente Encajada. hay fit si os podemos ayudar, ¿A, ¿a qué tipo de empresas ayudáis y cómo soléis trabajar? pues a ver nos pueden encontrar en wildcom.es que voy a deletrear porque la gente no entiende cómo se escribe wildcom sí. y eso es importante wildcom <ríe> wildcom con w w i l d c o, -M. Es, ¿vale? o sea, wild salvaje con comunicación wildcom. Fácil, no es fácil. <ríe> Y en cuanto a la, al tipo de empresas que comunicamos, a nosotras, como decía, nos encantan los proyectos consolidados, mínimamente consolidados. Eh, ojalá tengan una base tecnológica, pero no es necesario, no es estrictamente necesario, pero eh, valor diferencial importantísimo. Y si estás mejorando el entorno que te rodea, muchísimo mejor. O sea, comunicamos proyectos con impacto, con impacto vale. positivo. Genial. Y si alguien quiere cotillear lo, lo que hacéis antes, ¿dónde, dónde nos pueden seguir? Twitter, eh? en las redes sociales sí. tenemos Twitter, Facebook, Instagram, canal de YouTube. Esto, esto es súper importante porque no sé cuándo sale este podcast. Da igual si Un sale. Un mes y medio, aprox. Vale, pues bueno, estará ya muy lejano, pero entonces voy a ver, me voy a, me sitúo en el futuro. Eh, en YouTube, en el último 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Hicimos una acción increíblemente bonita, muy gratificante, que tuvo muy buena acogida, eh, que se llamaba hashtag Pero eres una chica y que os recomiendo wow. a todos, a todo el mundo que esté escuchando esto, que se pase por el canal de YouTube de Wildcom para, para cotillear de qué se trataba. Pero en redes sociales lo que digo, eh, Wildcom guión bajo, si no me equivoco. <risa> wildcom guión bajo en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Sí, y además soy muy activa. En Instagram yo sigo y estoy mm. siempre publicando cosas. Se intenta. ¿Una última cosa, Lorena? No, yo creo que hacer otro para claro. seguir aprendiendo. <risa> pues Se me eso. ha pasado muy rápido. Nos a mí, a mí me ha gustado mucho, me ha hecho mucha ilusión que nos dijeras que estabas antes con Marta. Es que, o sea, Qué casualidad. Está todo muy conectado. Todo, conectado. Sí. Qué guay. todo nos llevaba a vosotras. Es que o sea, <risa> era el destino. <risa> Así de bien va. Pues nada, Ana, Esther, muchísimas gracias por compartir tanto. Seguro que la audiencia se lleva muchos aprendizajes, que nosotros estamos encantados y que sigamos haciendo cosas y sigamos hablando. Por mucho tiempo, claro que y sí. Y muchas gracias a vosotros gracias por invitarnos. Vosotros. Muchas gracias. Cada registro ha sido destruido o falsificado. Cada libro reescrito. Cada imagen ha sido repintada. Cada estatua y edificio de la calle ha sido renombrado. Cada fecha ha sido alterada. Y el proceso continúa día a día y minuto a minuto. La historia se ha detenido. Nada existe excepto un presente sin fin en el que el partido siempre tiene la razón. Así explicaba George Orwell en 1984 los peligros a los que nos puede llevar la falta de libertad de prensa. Un futuro distópico, pero que todos consideramos plausible y del que siempre debemos de protegernos. Muchísimas gracias a Esther y Ana por compartir su historia y todos sus aprendizajes acerca de comunicación para startups aplicables a empresas de todo tipo. Un tema muy relevante y que a veces por desconocimiento y otras veces por falta de foco no solemos gestionar demasiado bien. También muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final del programa. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast en punto digital, en punto digital y que te estaré sumamente agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo. Y ya para acabar me despido, deseándote la mejor de las semanas, con esta cita de George R.R. Martin que a mí realmente me encanta. Y esta cita dice así. He vivido miles de vidas y he amado a miles de amores. He andado en mundos distantes y he visto el final del tiempo. Y todo esto ha sido posible porque cojo un libro y leo.